Sí. Sí. Ya yeah, yeah, yeah. vamos a un pacto ya sí, ya contacto ya yo ya. lo ya ya yeah. Porque no me conviene Y yo solo quiero hacerte un nene Mami, ¿cómo estás tan duro? Me llevas por el camino del amargú, te vi en TikTok, me quedé en la locura Ra, mami te quiero estoy seguro, ra En el banquillo, estoy pensando en llamarte bebé, pero por olvidarte me dio un amarillo. Sé sí que no es biológicamente posible, pero quiero hacerte un chiquillo. Toda la veces que discutimos amor, volvimos y dejé tu cepillo. No te escapas y si te pillo. Hey. Mm -hmm. Ella hace todo por seducirme. Mm -hmm. Y yo voy, voy, voy. Mm -hmm. Mami, ¿pa' que te fuerzas a mentirme? Si podemos chingar hoy, yo te quiero hacer de todo. Sí.